Thank you. La universidad se está llevando adelante el lanzamiento de una nueva colección de libros, en este caso Ideas de Educación Virtual, que viene a integrar y a agrupar algunos productos que de, este, nos llevan a pensar un poco el tema de la educación virtual en el marco de la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos abriendo un canal de expresión para... Aquellos que investigan y reflexionan sobre la educación a distancia, la educación virtual más particularmente, tenemos mucha expectativa en que esto pueda profundizar, debates, que pueda eh, llevar adelante toda una propuesta educativa que requiere de eh, elementos de nuevos elementos, nuevas reflexiones, nuevas experiencias. La Universidad Virtual de Quilmes, primero como programa, luego como secretaría, eh, ha desarrollado un know-how importante en lo que es educación y entornos virtuales y eh, pensamos que era oportuno compartir con la comunidad el aprendizaje realizado a lo largo de estos 17 años. Entendemos que esta colección es muy importante porque nos hace reflexionar, nos lleva a pensar sobre nuestras prácticas en una universidad que ...tiene la misma cantidad de alumnos virtuales que presenciales... ...con una amplia trayectoria en educación virtual... ...y que entonces tenemos para compartir con el público en general... ...y con los especialistas, algunas preocupaciones... ...algunos aportes, algunas trayectorias... ...que nos sirven para contribuir a todo lo que es el debate... ...del lugar y de las potencialidades de la educación virtual. Invitamos a toda la comunidad educativa que haga propia esta colección... Y invitamos a eh, utilizar estos libros para la reflexión, para el aprendizaje, para generar nuevas ideas y para si es posible, enriquecer la propia, el propio proceso de enseñanza que se lleva a cabo permanentemente en nuestras aulas. Lo que me interesa destacar de esta colección es el espíritu colectivo que hay detrás de ella y también el concepto detrás de ella de que el conocimiento lo hacemos entre todos y lo compartimos entre todos. Es por eso que apostamos a una colección en más de un formato. Por un lado tenemos el formato libro, fácilmente accesible, en papel, impreso, pero por otro lado tenemos PDFs que son muy fácil de leer en cualquier dispositivo electrónico, y EPUBs para eh, dispositivos específicos e-readers. Esto nos permite apostar a llegar a un público mayor y poder compartir estas ideas e invitar al resto de la comunidad para que no solo lea, sino también comparta y, por otro lado, proponga nuevos títulos para publicar. Estamos convencidos entonces que este esfuerzo va a dar este, sus frutos en el ámbito de la discusión de la educación virtual y que va a contribuir a seguir colocando a nuestra universidad dentro del de debate de esta modalidad en el ámbito universitario.